Hola, mi nombre es Cracky. ¿Sabías que por cada litro de aceite que tiras al fregadero se contaminan mil litros de agua? Yo puedo ayudarte a cambiar eso. Lléname del aceite que uses para cocinar. Y cuando esté lleno, solo tienes que llevarme a recepción. Allí te darán un nuevo Cracky y vuelta a empezar. Muchas gracias por aportar tu granito de aceite.